Desde un punto de vista bibliográfico, citar es señalar las ideas o palabras de otro autor, indicándolo de forma relevante en el texto. La cita nos remite a una referencia bibliográfica que aporta los datos necesarios para identificar la fuente original de la idea o palabras citadas. Así, una referencia contiene los datos que describen un recurso suficientemente precisos y detallados para permitir su identificación y localización. Las referencias se pueden encontrar a pie de página al final de un artículo o de un capítulo o al final de un libro o trabajo. Pero las citas y referencias sirven para mucho más. Así, el manual de estilo APA en su séptima edición indica que cuando utilizamos las ideas de otro autor, bien sea de la forma expresada originalmente o mediante nuestras propias palabras, debemos acreditar la fuente. Esto nos permite reconocer el esfuerzo del autor original, reforzar nuestros argumentos, mostrar nuestro dominio de la materia y facilitar nuevos conocimientos al lector. Y por último, pero no menos importante, evitar el plagio. ¿Pero debemos citar todo? No. Es importante identificar qué fuentes debemos citar y cuáles no es recomendable utilizar. Como regla general, debemos citar toda fuente de información de la que hayamos extraído una idea que vaya a ser plasmada en nuestro trabajo, independientemente de su soporte o formato. Sin embargo, se desaconseja usar como fuente de información documentos que no sean accesibles, como apuntes de clase, documentos protegidos por contraseña o fuentes informales cuya autoría sea de dudosa confianza. Por último, hay que resaltar que las ideas propias o el saber común, como fechas de acontecimientos, fórmulas químicas, etc., no requieren de una cita en el texto.